Muy buenas, os voy a enseñar a analizar oraciones a través del ordenador y nos vamos a ayudar de este programa. EDAS, Editor de Análisis Sintáctico. Es gratuito para ir a él, muy fácil. En Google ponemos EDAS y la primera opción, Editor de Análisis Sintáctico, esa es. Pinchamos en edas y se nos abriría esta página. Bien, yo os recomiendo que antes de empezar a analizar, lo que hagamos sea registrarnos. Aquí donde pone usuario e email, metéis el correo electrónico de Coldo Michelena, la contraseña que vosotros queráis y registrarse, porque te dejará hacer más opciones. Y una vez que estás registrado, apareces en esta página. Introduce el texto que quieres analizar, para que veáis cómo funciona una oración muy sencillita. Los alumnos analizan esta oración es una oración simple vale la analizamos cómo funciona eh, dentro de esta barra de aquí arriba que hay diferentes simbolitos tenéis que fijaros sobre todo en dos en el signo más y en GS que es grupo sintáctico son los que más vamos a utilizar el signo más y el grupo sintáctico tenemos aquí la oración, oración simple, seleccionamos oración simple y cuando esté en azul es cuando nos va a empezar a dejar analizar dentro, a meter cajones dentro de oración simple. Está en azul oración simple y le añadimos un más. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Si pensamos que es los alumnos, seleccionamos los, seleccionamos alumnos y le damos a grupo sintáctico. Y aquí nos dice sujeto, predicado nominal, predicado verbal, vocativo, es sujeto. Clicamos en sujeto y aceptar. El siguiente paso después de encontrar el sujeto sería encontrar el predicado, ¿verdad? ¿Qué es el predicado? Analizan... Esta oración, veis que hay una cajita debajo de cada palabra, seleccionamos todas las cajitas que sean predicado y le decimos grupo sintáctico, ¿qué es? Un predicado nominal o un predicado verbal o un vocativo o un complemento oracional, el que creamos que es, en este caso como no es verbo ser, estar o parecer es un predicado verbal, a aceptar, ¿vale? Y dentro del predicado podemos eh, sacar más cajitas, podemos analizar más, sí, podemos analizar más, ¿verdad? Podemos llegar a un siguiente nivel, pues le damos al más. Y decimos que la cajita de analizan, ¿qué será analizan? Grupo sintáctico. Núcleo del... aquí nos pone las opciones. Si por lo que sea no es ninguna de estas, nos da la opción también de crear nosotros nuestra propia opción. Pero en este caso es un núcleo del predicado, es un verbo, ¿vale? Aceptar. Núcleo del predicado. ¿Y esta oración qué sería? ¿Esta por un lado, oración por otra? No, todo junto, ¿verdad? Esta oración. Seleccionamos las dos cajitas y le damos que es el grupo sintáctico, ¿qué será? será? Entre todas estas opciones, ¿cuál es la que más os gusta? Complemento directo, ¿verdad? ¿Qué analizan los alumnos? Esta oración, complemento directo, y nos añade la opción de poner si es sintagma nominal, sintagma preposicional, es un sintagma nominal. Aceptar, sintagma nominal, complemento directo. ¿Qué queremos seguir analizando? Porque esta oración es un sintagma y queremos ir palabra por palabra. Pues una vez que tenemos seleccionado, ¿veis? Con la mano voy seleccionando la caja que quiero, el sintagma que quiero una vez que está seleccionado esta oración le añado un nivel más y digo que esta es no es ni núcleo, ni actualizador ni... nosotros no lo llamamos actualizador nosotros lo llamamos determinante pues le pongo determinante porque no me convence ninguna de estas opciones y aceptar, ¿y veis? aquí ya aparece determinante y oración, ¿qué sería? oración es el núcleo concretamente es un sustantivo, le puedo decir que es núcleo y además añadirle, añadir información, le añado que es sustantivo. Y aquí me aparece núcleo sustantivo. ¿Veis? Para que te dejes subir un nivel más, tienes que seleccionar en azul. En este caso, dentro del sintagma nominal vamos a añadirle un nivel más. Se abren las dos cajitas y para meter información dentro de la cajita, tienes que seleccionar en azul una u otra. En este caso vamos a decir que los es un determinante... Lo estamos haciendo de manera desordenada, pero es sobre todo para que veáis cómo funcionan las cajitas. Y alumno es un núcleo. Núcleo sustantivo. A intentar. Veis.